Eh, hola a todos, mi nombre es Fernanda, soy estudiante de la licenciatura en física de la Facultad de Ciencias y Educación. Actualmente me encuentro en la Ciudad de México realizando mi movilidad académica internacional por medio del CERI. Eh, me encuentro en la Universidad Autónoma Metropolitana de México y bueno, este video es para invitarlos a todos ustedes a que apliquen a estos procesos de movilidad que brinda la universidad. Es una gran oportunidad que permite ampliar nuestros pensamientos, aprender sobre la cultura, sea cual sea el país al que uno vaya siempre o se va a llevar unos gratas experiencias, eh, tanto en lo académico como en lo personal, uno crece muchísimo, entonces a pesar de cualquier circunstancia apliquen. Eh, por eso quiero invitarlos, a pesar de que pues, muchos no conocen sobre estos procedimientos, pero que apliquen, la verdad pues, uno se lleva muchas experiencias increíbles, mucho crecimiento personal, entonces eh, las oportunidades las hay y, y bueno, sin nada más, gracias UDE.